en el rinconcito de las consultas a ver a qué tenemos ver. bueno acá una señora dice que sos muy divina y muy clara que le encanta eso y quiere que le contestes cómo puede salir adelante económicamente dice que para pagar sus deudas comprarse un jean está harta de vivir contando las monedas para el viaje de la escuela de la hija a la escuela dice que se ve perdida y no ve la salida corazón bueno ya sabés que eh, para mí eh, ...todo está en los primeros siete años, todo... ...por eso trabajo tanto con recapitulación... ...por eso amo tanto el trabajo de recapitulación. Eh, entonces, lo interesante sería ver cómo era la economía en tu infancia. Yo casi me juego por decir que había pobreza. Eh, a veces ni siquiera importa la pobreza del monedero de tu madre sino la pobreza del pensamiento de tus padres. Eh, me libero de la pobreza de pensamiento, dice el tratamiento metafísico. Dejamos ir eso, las pautas, y la pobreza de pensamiento, no de bolsillo. Eh, entonces, si yo estuviera en tu lugar, haría las cartas a mis padres con la mano no dominante, reprochándole lo que no me dieron, económicamente. ...reprochándole casi, casi cruelmente... Eh, ...porque los niños son crueles... ...cuando un niño quiere algo le importa nada... ...no le importa... Eh, ...entonces... ...después de esos reproches... ...de por qué no me diste... ...por qué eh, mis compañeras tenían lo que yo no tenía... ...por qué fuimos pobres... ...por qué... Eh, ...permitiles a ellos con tu mano dominante que escriban las razones por las que hicieron lo que hicieron y que te pidan perdón y que te digan que no sabían que te estaban haciendo tanto daño, que te estaban condicionando de esa manera y que la culpa los invade. Una carta de a uno, ¿eh? cada uno de ellos te dice esto, tu papá te dice me invade la culpa porque yo veo que no sos feliz y que no estás pudiendo pero te pido por favor que vos cortes esta cadena. Esta cadena de pobreza de pensamiento, esta cadena de ausencia de prosperidad, la ausencia de la abundancia, basta. Por favor, corta la cadena y mostranos que podés. Mostranos que no te cagamos la vida. Demostranos que sí, que vos pudiste. Quiero que seas la heroína de esta historia, de este cuento. Y bueno, eh, mándate esas cartas alternando una vez por semana. La de tu padre y después la de tu madre, después la de tu padre, después la de tu madre. Y léelas cada vez que las recibas. Alguna vez de todas esas vas a creer que es realmente tu padre el que te ordena o suplica. O que es realmente tu madre la que te pide que te liberes y los liberes. Contame por favor cuando lo hayas logrado. Me encanta.